La Universidad Pedagógica Nacional Educadora de Educadores te saluda y te invita a tener en cuenta los siguientes videos con la información básica para realizar el proceso de inscripción según sea tu caso. Aspirante por primera vez. Aspirante extranjero. Aspirante por transferencia externa. Aspirante con discapacidad. Aspirante por admisión inclusiva para personas pertenecientes a poblaciones de grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, desmovilizada en proceso de reintegración y habitantes de frontera. El calendario de inscripciones establecido para cada periodo lo encontrarás publicado en la dirección que te dejamos en la descripción de este video. O ingresa a www.pedagógica.edu.co Ve a Admisiones. Luego, selecciona Aspirantes, Procesos de admisión, y acá elige la opción que necesites. Para iniciar tu proceso de inscripción a la Universidad Pedagógica Nacional, selecciona el video acorde a tu situación en la lista de reproducción. Bienvenido a la Universidad Pedagógica Nacional, Educadora de Educadores.